Ministro, quiero comenzar con esta pregunta y, bueno, trataremos de que las respuestas también sean muy rápidas y concretas y así ganamos tiempo. Ministro, ayer la presidenta Janine Áñez, en su mensaje al país, decía, en materia económica, nos han mentido. Nos han mentido en muchas cosas. De pronto la lista es larga, ministro, pero yo quisiera que usted por lo menos nos mencione las más importantes o las o los datos, los aspectos estructurales en la economía del país en la que el anterior gobierno nos dio datos mentirosos, datos falsos. Ministro, ¿qué dice usted? Lo escuchamos. Pedro, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de la red Herbol, la mañana en directo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que tenemos seis años de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que se gastó más de lo que ingresó. Esto sucede por, de una o de otra manera, ha sido por el despilfarro de los recursos que hubieron y por una gestión estrictamente política. Si el déficit se va a las empresas, el déficit se va a las familias, ahí viene un problema y hay que tomar ciertas medidas para irlo corrigiendo, lo cual el gobierno anterior nunca tomó ninguna medida. Este déficit fiscal se da en lo que es el sector público. El segundo, La segunda variable macroeconómica complicada es que hubieron cinco años de déficit comercial, Quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Y aquí hubo una política de cupos de exportación. Y eso fue uno de los factores que atrasó e hizo perder mucho dinero a todo el sector privado y a las exportaciones. Por ejemplo, si usted tiene 20% de soya que cubre el mercado interno, el 80% es excedente que puede exportarse. Sin embargo, al haber cupos de exportación, se retrasaban las exportaciones, no se llegaba a tiempo a los puertos, y se calcula una pérdida de más de 4 mil millones de dólares en un lapso de 11 años. ¿Qué sucede con la producción? La otra variable, que es la producción de gas y la exportación de gas siempre nos dijeron que la nacionalización permitió subir los ingresos del de sector petrolero por exportación de gas, que Yacimientos era la empresa que tenía una rentabilidad alta y que era la empresa que generaba el mayor ingreso para el país. Efectivamente, eso sucedió y entre el 2000 2005, cuando sale la ley 3058 que la firmó Ormando Bacaríes, no fue del gobierno anterior, suben los ingresos porque el barril de petróleo sube de 20 dólares y llega hasta 140. Eso hace que la renta petrolera suba más o menos de unos 4.500 a 24.000 millones. Sube casi 62 por ciento y Después del 2014, se cae parte de la producción de yacimientos y se caen los ingresos porque bajan el precio de materias primas, en este caso del petróleo. Entonces, se recargaron a partir del, 2019, al, del 2009, se recargaron con competencia, la constitución introdujo varias competencias para universidades, municipio y gobernación. Y a partir del 2014 hasta el 2016, los ingresos se caen 62% del ingreso de hidrocarburos, perjudicando a más de 370 instituciones públicas entre universidades, municipios, fondo indígena, un, eh, también las gobernaciones y muchas instituciones que recibían los recursos por regalías o el impuesto directo a los hidrocarburos y en este momento la producción ha bajado de casi 62 millones de metros cúbicos de gas aproximadamente a 54, entonces no ha habido exploración, no ha habido nuevos nuevos proyectos, eh, nueva, nuevos descubrimientos, lo único que hubo fue Incahuasi, que eso es, viene desde el 2002 de la anterior gestión, o sea en 14 años... El gobierno del MAS no encontró ningún pozo nuevo para eh, el tema de gas. Por lo tanto, fue un fracaso el tema de la administración de lo que corresponde al sector de hidrocarburos. Lo mismo tenemos problemas en la minería. En la minería también hay muchas empresas que son deficitarias. Mientras se tuvo un precio alto de materias primas, hubo también un superávit, pero después hemos tenido problemas por la reducción de los precios, tanto en el zinc como en el estaño, el antimonio, varios de los de los minerales que tenemos nosotros en las distintas minas. Entonces también hay una caída del precio internacional y en muchos casos también ha caído la producción porque no se han hecho inversiones nuevas en lo que es el sector de minería para elevar la producción y productividad. Entonces, eso lo podemos ver en, en las minas de Huanuni, en algunas cooperativas, y un poco en el sector privado que las inversiones sí han generado, como es la mina San Cristóbal, que tiene una rentabilidad mayor, y lógicamente también por las inversiones que se han hecho, tiene un, tiene un rendimiento y unos ingresos más altos. Y por último, tenemos también de que... Hemos tenido problemas porque en, en energía se han utilizado recursos de las reservas internacionales netas, ahí hay un excedente de energía, pero no hay dónde venderla. Entonces, por eso es que se hicieron inversiones muchas veces sin un estudio a diseño final que permita tener claro dónde se va a vender, cómo se va a vender. Y hay un caso más la planta de urea y amoníaco, que era eh, el ícono de la industrialización, también se aumentó por una decisión política, se aumentó aproximadamente 70 dólares para transporte de la urea y amoníaco de bulo, bulo a los mercados que están en el Brasil. Esa planta debió ser instalada de 1.200 millones de dólares, debió ser instalada en Puerto Suárez, porque a la vuelta de la esquina está pasando la frontera, usted ya puede venderle a los brasileros, que es el principal mercado, y por ahí pasa el ducto y por ahí pasa el tren. O sea, no había que hacer inversiones adicionales. Sin embargo, al llevarla la bulo-bulo, se hizo el proyecto del tren, que era 300 millones de dólares adicionales, que al final, acuérdense, cansé, al final ni la terminó, fue todo un problemas se eh, suspendió el contrato, se rescindió el contrato y no hay la vía férrea todavía para trasladar y no era el lugar adecuado y tampoco había el tema de gas en el área de Bulobulo. Bulo. Entonces, ese tipo de inversiones, más más los problemas que se tenían con la bajada del precio del barril de petróleo que perjudicó a todo el sector ...de hidrocarburos, en, sobre todo en la exportación de gas... ...originó que tengamos estos déficits... ...acuérdense que siempre decían... ...no hay ningún problema, está bien... ...y seguían gastando... ...y desde el 2014 que se caen los ingresos... ...ya fue una gestión política... ...porque se han firmado convenios... ...se han firmado contratos... ...con cargo al Tesoro General de la Nación... ...sin tener ni siquiera... ...una política de poder reducir estos gastos... ...entonces... Por eso la Presidenta ha sido muy clara ayer, porque muchas de las inversiones que se suponían que, que eran rentables no tienen la rentabilidad. Muchos megaproyectos, por ejemplo la planta separadora de líquidos Gran Chaco, solo ha trabajado con un 26 al 28% de su capacidad y también es una inversión de 800 millones de dólares. Entonces la industrialización ha sido nomás un fracaso y eso es lo que se está reconduciendo en este momento no se pudo garantizar ni siquiera las reservas que habían de gas para certificadas para poder garantizar el tema de eh, la provisión, se ha tenido que actualizar y se está trabajando para reconducir y tener una seguridad y dar a los vecinos, tanto Argentina como Brasil, dar la seguridad de que sí hay el gas suficiente y también para el mercado interno se tuvo que negociar ...este gobierno a los 40, 45 días de estar en funciones... ...tuvo que renegociar el convenio de venta de gas a Brasil. ¿Por qué? Porque si seguíamos con, la, con el anterior contrato de 30 millones de metros cúbicos de gas... Íbamos, ...no se iba a poder abastecer por las fallas que estoy dando... ...bajada de lo que son bajada de producción eh, y no íbamos a poder abastecer las multas hubieran sido hasta el 50% de la renta petrolera, por lo tanto, en una negociación en la cual Brasil también puso una parte positiva para solucionar este problema y una gestión que también la hizo el gobierno boliviano, entre Yacimientos y Petrobras, se consiguió bajar el convenio a 19.25 millones de metros cúbicos de gas y así evitamos multas ...por 70 días... ...y tenemos que a partir de marzo... ...que se está negociando en este momento... ...el otro contrato para darle ya... ...un plazo mayor... ...y las condiciones de seguridad... ...porque de este recurso... ...dependen 370 instituciones públicas... ...por lo tanto... ...también lo que se debería haber hecho acá... ...es, y ahora vamos a ver... ...es de trabajar directamente ver la forma de asegurar con Argentina la provisión, sabemos que hay varios proyectos en la Argentina, pero todavía van a seguir necesitando del, del gas boliviano. Entonces lo que queremos, de todos estos problemas que se recibió, la, la Presidenta ha instruido de que vamos solucionando todos los problemas que se vayan presentando para que el nuevo gobierno a partir de tomar, las, de tomar las riendas con el voto popular, en unas elecciones libres, se elija el nuevo gobierno y se comiencen también a trabajar ya con políticas de Estado de mediano y largo plazo. El otro aspecto que también se ha visto es el tema indígena. El fondo indígena que se jactaba el gobierno de fondo indígena, acuérdense que el 2010 hubo un gasolinazo, que subieron 80% el precio del diésel y 78% el de la gasolina. Ese que se tuvo que retroceder, el gobierno, mediante el Fondo Indígena, asignó a Interculturales, Baltolina, CISA, a, a, a CONAMAC, a varias organizaciones sociales, 1.159 millones de bolivianos, en una resolución que la sacaron el 20 de diciembre de 2010, seis días antes del gasolinazo. Juntaron todo el ingreso de IDH del 5% que era para pueblos indígenas y lo distribuyeron. Y el gasto que se realizó en, en este a partir de ese año son 2 mil millones de bolivianos, no son los, los 119 que revisaba la Contraloría, son dos mil millones de bolivianos y hay hasta lo que se informó hasta una, hasta un senador que inventó una población para hacer el tema de su, del tema de obras fantasmas entonces son dos mil millones de bolivianos plata que era para el desarrollo de los pueblos indígenas en todo el país más de 36 naciones indígenas que deberían haber recibido estos recursos que por razones políticas se la gastaron seguramente en, en su momento para apoyar el gasolinazo porque es muy raro ...que salga seis días antes de que den el gasolinazo... ...y en ese tiempo eran las organizaciones que cuando ven ustedes la prensa... ...están viendo ahí que eran los que apoyaban el gasolinazo... ...semejante gasolinazo que desestructuró la economía... ...a partir del 2000, 2010 y a partir del 2011... ...se presentan problemas y el 2014 empiezan el déficit fiscal... ...entonces no frenó el gasto, siguieron gastando los del gobierno... Y ahí están los problemas que ahora hemos tenido que tomar varias eh, varias medidas, como reducir algunos... Eh, más que todo el gasto corriente. Y en la ley del 2020, 10 ministerios todavía tenían gastos que decían pasajes viáticos y, y gastos y alimentación para servidores no públicos. O sea, quiere decir que iban a seguir pagando a gente que venga seguramente para actos, actos políticos, lo cual, con plata de los bolivianos, y todo esto que hemos podido ver nosotros, que estamos en este momento sacando la luz pública, también se presentó el problema de los fondos de pensiones, la gestora en la cual se compró, primero se hizo un contrato de 5 millones de dólares por un software, ...se pagaron tres, no está el software... ...eso fue a una empresa panameña... ...se estaba haciendo... ...en los días de conflicto... ...se estaba licitando... ...cuando habían los conflictos de octubre... ...se estaba licitando... ...otra vez la compra de un software... ...de 11.9 millones... ...de dólares... ...y se firma el contrato... ...dos días después de... ...el problema que... ...había en la elección del 20... ...se firma el 22 de octubre... Y una empresa seria no firma, un, eh, no firma un contrato cuando hay este tipo de problemas, ni acepta una licitación cuando se están presentando este tipo de problemas. Y aparte, había una contradicción legal en la que decían que, primero que el software se lo entregaban a la gestora, y en otra decía que era un licenciamiento y que había que hacer un pago por esta licencia. O sea, hay una contradicción legal que es, por eso fue que se hizo los trabajos de auditoría y se suspendió el pago. Y encima, no sabemos por qué razón, no había software de ninguna manera, pero hicieron compra por 3 millones de dólares de los fierros, el hardware que se llama, todas las computadoras que no funcionan si no tiene el software. Eso demuestra que había un desorden total y sobre todo un despilfarro de recursos, que lo único que había era hacer... Era, lo único que hacían era las compras, no sabemos con qué sentido, pero ahí hay 6 millones de dólares, no hay software, y hay los cierros que no se pueden utilizar en este momento. Y en el sector de salud ha sido un problema mayor. Todo lo que se hizo en salud fue temas de construcciones, pero nunca se tomó en serio de proveer los médicos, los equipamientos. Y a pesar de tener cinco veces más plata... Porque en el presupuesto general de la nación ustedes calculan, el 2005 eran 40 mil millones de bolivianos y sube a 221 mil millones el 2015, cinco veces más plata. ¿Hay cinco veces más salud, cinco veces más educación, cinco veces más seguridad ciudadana? No hay. Entonces eso muestra el despilfarro. Y se muestra también que calculan ustedes 14 años. ...de gastos de otros gobiernos... ...y 14 años de los gastos del MAS... ...es 5.5 veces más plata... ...entonces no puede comparar... usted ...una familia que gana mil dólares... ...con una familia que gana cinco mil quinientos dólares... ...pero era lo que hacían siempre... ...en eso de estar engañando... ...a la gente... ...y en salud a pesar de tener casi... ...5.5 veces más plata... solo había cobertura... ...de salud para el 49% de la población boliviana. El 51% de la población boliviana no tenía ninguna cobertura de salud y en el último año, después de 14 años, quisieron emitir el tema del seguro único de salud. Y lo que se ha hecho ahora es un trabajo de reunir todos los recursos que hay para tener un eje ordenador de presupuesto que es el Seguro Único de Salud y establecer un mínimo del 10% para complementar con todo lo que se tiene de cajas, del Ministerio de Construcciones y ordenar el presupuesto que permita absorber a ese 51% que son más de 5.7 millones de bolivianos, o sea, ...de personas que no tenían ninguna cobertura... ...entonces se está dando prioridad... ...básicamente... ...a lo que es el Seguro Único de Salud... ...y todos esos programitas... ...que habían por acá, por allá... ...donde había también pagos a... ...a médicos extranjeros... ...todo el tema... ...de proyectos chicos de aquí... ...de tipo político... ...lo que se ha hecho es... ...centralizarlos en el Seguro Único de Salud... ...y esperemos que se vaya ordenando porque también hay un desorden en los ítems de salud, por temas políticos hay un ítem que es de Sacaba, que está por ejemplo en, eh, eh, en Cochabamba, encercado en, en, en la propia capital, o hay cambios de, entre departamentos, entonces cada sede tiene que ordenar, para ver y atender primero en los municipios, primer y segundo nivel. Muy bien, ministro, ahora sí, eh, rapidito, algunas cosas muy puntuales para que no nos falte el tiempo. Luego de esa exposición que ha hecho usted, yo diría casi completa, por lo menos de los aspectos más importantes de la economía, eh, ministro, solo para cerrar muy breve el dato de la eh, nacionalización de los hidrocarburos, pero sobre todo usted decía que la industrialización de los hidrocarburos a estas alturas se puede decir que ha sido un fracaso en Bolivia. Muy breve Ministro, eso quiere decir, por ejemplo, que estas dos plantas, la separadora de líquidos y la, la de urea, no tienen suficiente materia prima, no hay suficiente gas como para que puedan trabajar en toda su potencialidad y darles rendimientos al país. ¿Eso es así? Efectivamente. Lo que pasa es que se programó mal, porque si hubiera estado en Puerto Suárez, está al paso y las condiciones de mercado serían mejores. Al aumentarle usted 800 kilómetros, tiene que aumentar costos de transporte y de todo tipo. La planta separadora de líquidos de Tarija nunca tuvo lo suficiente porque comenzaron a bajar las nominaciones de venta tanto a la Argentina y es ahí donde no se genera la cantidad suficiente de acuerdo a la planta que había, o sea, se sobredimensionaron este, este tipo de plantas. Y si no hubiera habido la... Eh, este tema de la lucha del pueblo boliviano, las pititas y todo lo que es, ya se tenía programado casi dos mil millones de dólares más para, para la fábrica de propil, polipropileno. Cuando todo el mundo ya está dejando ese tipo de producción, aquí seguían insistiendo, porque lo único que necesitaban era construir, era igual que en salud. Hay construcción de hospitales de todo tipo, sobredimensionados, que no tenían ni médicos mm. ni tampoco el tema de equipamiento. Entonces, en la industrialización hay que reconducir para darle una rentabilidad a este tipo mm. de plantas eh, que tenemos usted en Usted diría, momento. usted diría ministro que esta planta de propileno a estas alturas ya no es necesaria. No, porque no no se justifica, todo el mundo está abandonando el tema del polipropileno a nivel internacional. ¿Y mm. cómo va ¿Y cómo va a hacer una inversión de 2 mil millones de dólares en algo que tal vez no vende? Es, es lo mismo con el problema que estamos con la planta de urea. De que hay, hay paros, hay una pérdida a veces por una sencilla razón. No estamos llegando al mercado principal que es Brasil y hay un diferencial de precios que se da en lo que le vende a los brasileros y en lo que le vende a los bolivianos. A los bolivianos están vendiendo hasta más caro, que es lo que ha sucedido ...cuando la planta estaba en producción. Ministro, eh, la deuda, deuda externa, que era la gran pregunta, ministro. Usted participó incluso en muchos paneles, en medios de comunicación, siempre le consultaban qué opina sobre la deuda. El gobierno decía, es una deuda saludable, manejable, 25% del PIB, en, en parámetros internacionales, eso está muy bien. Pero yo quiero hacerle la segunda, la siguiente pregunta complementaria, ministro esa deuda, esa cantidad de plata que nos hemos prestado, era necesaria o no, era una urgencia el gobierno tenía que tapar un hueco que se lo estaba comiendo por la cuestión del déficit, porque el gobierno decía el gobierno del más ministro, decía no se preocupen, nuestra economía está muy bien, y si nos estamos prestando plata, es solo para infraestructura es para impulsar más rápidamente eh, proyectos carreteros y otros, y no vamos a tener ningún problema para pagar esa deuda, le, le reitero mi pregunta ministro, adquirir contraer esa deuda, era necesario ¿O no? A ver, primero que se da una condonación del 60% de la deuda y de ahí la suben cinco veces. O sea, lo que no se explica a nadie en este momento, el pueblo boliviano, es que tuvo cinco veces más ingresos. O sea, es a una familia que le suben de mil a cinco mil dólares. Y sin embargo, se va al banco y se presta cinco veces más plata. Cuando usted le aumentan un sueldo cinco veces, lo que hace es pagar su deuda, bajarla. No se justificaba el endeudamiento, porque lo que hacen ellos es con este endeudamiento ejecutan algunos proyectos y también suben los costos de las carreteras desproporcionalmente. Eso hace un gasto adicional en este tipo de inversiones. Pero no quedó ahí. Como cuando se presta uno de organismos internacionales, tiene que cumplir primero con un estudio de diseño final, hay supervisión hay fiscalización, comenzaron a utilizar también recursos del Banco Central para varios megaproyectos de poca rentabilidad, donde ya no había el control de diseño final, más que todo habían proyectos llave en mano, megaproyectos, que también, entre los que ha estado la planta de oro y amoníaco, que si se hubiera hecho, hecho un buen trabajo, cualquier organismo internacional hubiera podido financiarlo. Entonces... Esta deuda, que en este momento la externa está en un 26% de lo que corresponde al, al PIB, entre comillas, recomiendan que no pase de un 40%. Se supone que hay un margen, pero como, como iba en este momento, como se estaba llevando el gasto público y el despilfarro, seguramente esa deuda iba a subir muchísimo más sin tener un respaldo en programas y proyectos. Y ahora también se tiene que revisar todo lo que han sido los aportes que hizo el Banco Central para los megaproyectos, con lo cual seguramente se va a tener que hacer un trabajo de un reordenamiento del tema de la deuda pública y también un poco de la deuda interna. Usted diría, ministro, que es una deuda era una deuda innecesaria. El país tenía los recursos como para hacer funcionar la economía sin esa deuda. Claro, porque usted tenía, si, le aume, si el presupuesto aumentó cinco veces, usted tenía liquidez, y lo único que tenía que hacer era ejecutar bien esos recursos. Si usted hubiera ejecutado racionalmente en proyectos de impacto que tenían rentabilidad asegurada y no se despilfarraba el dinero y no se entraba a una gestión estrictamente política, porque usted tiene proyectos por ahí, por ejemplo... ...es el, de el edificio de UNASUR... ...si no me equivoco fueron como... 60, ...60 millones... ...que no sirven para nada... ...en este momento no sirven ni para hospital... ...ni para nada... ...entonces hay muchas de las obras... ...por ejemplo las canchas, coliseos... ...en municipios por ejemplo... ...se han hecho coliseos... ...para 30.000 mil personas cuando... Eh, ...35 mil personas... ...cuando la población de ese municipio... solo eran 10 mil... ...o siete mil... ...entonces ha habido una, un total despilfarro porque lo único que querían era construir y no importaba si tenía beneficio o estaba relacionado a la población entonces, y la cantidad de canchas que hay eh, esparcidas por todo el país lógicamente y coliseos esto que en muchos casos no se los pueden ni mantener, los municipios chicos por ejemplo, no pueden ni siquiera mantenerlos, entonces han creado un problema mayor porque le han le han recargado competencias a los municipios que en este momento no pueden definitivamente cubrir. Pero esta es... deuda, ministro, ¿usted cree que también era porque le estaba apretando al gobierno el zapato, el hueco del déficit fiscal? ¿Esto también es cierto? ¿Se confirmaría a estas alturas que fue así? Efectivamente, ellos cubrieron mucho del déficit con parte, con esa, esa deuda tanto interna como externa. Y es lo que hay que comenzar a corregir y queremos dejar sentada las bases para que el nuevo gobierno también pueda tener una transparencia, que es la instrucción que tenemos, transparencia de las cifras, porque en 14 años, acuérdese cuando alguien eh, cuando alguien hacía un comentario económico, lo primero que hacía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pues, les mandar una carta diciendo, ¿sabe qué? Está mal esto. Y eran cartas de 3, 4 páginas. Seguramente a ustedes también siempre los presionaban, sobre todo a Airbus, cuando sacaba alguna noticia económica o daba una cobertura, a ciertas personas comenzaban los desmentidos. Entonces, nunca hubo una transparencia en el tema del gasto público ni de la rentabilidad. Ministro... Tenemos varias empresas que es otro dolor de cabeza, porque hay empresas que no son rentables y que se está revisando una por una para ver qué decisión se toma. De las más o... preocupantes, ministro, que no son rentables, ¿cuáles mencionaría usted? Por ejemplo, Kipu. Es una empresa que viene perdiendo porque inclusive el material que tienen en las computadoras se los vendían a los municipios para hacer para hacer cajas, pero era de un bolsillo a otro y, lo, y los municipios tenían que comprar las computadoras para los alumnos, al final las terminaron regalando. entonces o sea, ¿Podríamos decir que está en quiebra o al borde de, ministro? Eh, se están haciendo todos los análisis, estamos a dos meses todavía de de estar en el, en el gobierno y se están haciendo todos los análisis las auditorías correspondientes y se va a tener que dar el informe también completo sobre cada una de las empresas cuáles se pueden reconducir hay algunas que pueden ser rentables hay otras que no sabemos cuál va a ser el resultado pero ese es un trabajo que se está haciendo yo diría maratónico para poder tener ya un diagnóstico claro, porque la información tampoco estaba. Los estados financieros no tienen depreciaciones, no tienen eh, los estados financieros no, no están hechos de acuerdo a normas de contabilidad generalmente aceptadas, y todo eso es lo que se está revisando para que traspasar en último caso al nuevo gobierno, pero ya con algunas soluciones de lo que se debería tomar para adelante ministro la plata de nuestros aportes para nuestra jubilación en eh, los fondos de pensiones y ahí tiene mucho que ver la deuda interna esa metieron mano a esa plata, es una deuda pagable, a futuro podría preocupar esos, esos recursos, que, recursos que son de, de nosotros pensiones, al tener el cruce con con las AFP tuvieron la garantía porque la gestora en nueve años no pudo hacerse cargo de todo lo que era el manejo de los recursos si hubieran estado en la gestora <coughs> creo que hubiera sido un problema más para el tema de los jubilados lo que estamos haciendo es por eso una intervención directa en la gestora pública por eso hemos detectado todos estos problemas que hay la gestora ha gastado más de 12 millones de bolivianos en funcionamiento en, los, en todo el tiempo que están, y lógicamente ahí uno ve de que más, si consideramos lo de los software y todas las cosas es una buena cantidad de plata que se ha ido y nueve años no funciona o sea, no ha podido, lo único que paga es el tema de la renta dignidad que eh, bien se hubiera podido seguir con el, con el sistema anterior, el cruce que ha habido con las dos AFP ha hecho que no puedan echar mano del todo el gobierno por lo tanto hay una parte que está también eh, dentro del sistema financiero, por lo cual están asegurados y hay un monto de 19 mil millones de dólares que eso sí está asegurado y se están tomando las medidas para que no sufran ninguna pérdida y al contrario, ver la alternativa, dejar un trabajo completo para ver que esa ley 065 pueda modernizarse y también buscar mejores rendimientos porque se cayeron más o menos de 12%, que era hace aproximadamente unos 20 años, a este momento en que está casi en 1.5, 2% del rendimiento. Entonces, hay que ver de qué manera se invierte mejor y se pueda generar un mayor ingreso para el tema de los jubilados. Ministro, eh, penúltima este consulta. privado Este cruce privado ha permitido también de que en su momento... El gobierno no haya podido echar mano. Ministro Penúltima, ¿tiene usted una idea o podría dejarle un, un proyecto de idea al próximo gobierno sobre cómo evitar eh, la carga tan pesada que es la subvención de los carburantes o no hay salida? No, no, estamos trabajando en eso porque se está trabajando en exploración, se está trabajando con los bio, con el biocombustible y también con el etanol. O sea, hay formas y si se garantizan el convenio tanto con Argentina como con Brasil, se puede bajar bastante el tema de la subvención. Ya un poco se ha estado se ha estado bajando por la incorporación de etanol. Y la otra es que en energía sí hay un excedente de energía. Entonces esa energía puede trasladarse, por ejemplo, a transporte público eléctrico usted compra el tema eléctrico y ahí puede bajar bastante la subvención del carburante, en este caso del diésel. Entonces, al haber un excedente en el tema de energía, se puede trabajar con transporte público, por ejemplo, Cochabamba, por ejemplo, Santa Cruz, pueden ser ciudades limpias en el transporte público y con eso bajaría una buena cantidad. Entonces, hay formas de solucionar... Y en este momento ya se está viendo también con una mayor exploración. Por primera vez en 14 años hay un ingeniero petrolero de Presidente de Yacimientos, porque ahí han habido economistas, han habido eh, administradores de empresas, han ha habido ingenieros comerciales, ha habido de todo. Pero en este momento la Presidenta ha nombrado a un ingeniero petrolero joven que está tomando las medidas y le está dando nuevo norte a lo que es yacimiento y solucionando los problemas que durante 14 años al final Yacimientos también fue manejada desde un punto de vista estrictamente político y ahí vemos los resultados, mm. hemos sí. bajado la producción 15%, no tomamos las previsiones para asegurar mayores reservas certificadas de gas y ahora ese trabajo ya se lo empezó para que el próximo gobierno también vaya corrigiendo todos estos estos errores y bueno, que han cometido en la administración, porque ha sido una administración desastrosa, y creo que podemos ir corrigiendo el tema del subsidio a, a los carburantes, que es una carga pesada ante la deficiencia de yacimientos. Hasta el 2009... Yacimientos abastecía el mercado de carburantes en el país y era mínimo lo que venía de diésel. Sin embargo, a partir del 2010 suben las importaciones, por eso vino el gasolinazo, que era una medida que se tomaba a cada cierto tiempo para equilibrar oferta y demanda. Pero en este caso hay mecanismos y eso es lo que se está buscando. Ministro, muy muy brevecito, por favor, porque me queda menos de un en minuto. Entonces, en este momento, ¿cuál es el sector que mueve la economía del país? El gobierno decía que no era hidrocarburos en este último tiempo, que era manufactura y en muchos casos la agropecuaria. ¿Eso es cierto o no? Sí, es cierto porque hay un cambio de la matriz. Todo el tema agropecuario, estamos eh, sacando todo lo que se refiere a la flexibilización de las exportaciones y con China ya se está trabajando en la exportación de carne, hay la exportación de soya, se puede aumentar, hay un potencial muy grande en el sector agropecuario, y el abastecimiento también del mercado interno que es fundamental. Entonces, es uno de los sectores que sí está recuperando y está dando en este momento una posibilidad de crecimiento. También el tema, estamos reactivando el tema del, de la construcción, porque también dejaron deudas, con empresas, deudas en distintos sectores, en distintas instituciones que las estamos cuantificando porque cada día nos aparecen nuevos convenios firmados que todo mundo exige, pero lo que estamos haciendo es un poco ordenar porque hay pagos que estamos haciendo que no lo hicieron durante todo el año 2019, desde febrero. Entonces son cuentas que se han ido acumulando y esas son las que también vamos a ir corrigiendo porque al final está de por medio la fe del Estado. Ministro, gracias por su tiempo, podríamos hacerle decenas más de preguntas, ojalá más adelante podamos tenerlo acá en nuestros estudios para seguir analizando la economía del país. Por lo pronto usted ha sido muy amable, Ministro, que sea hasta cualquier momento. Pedro, un saludo y un agradecimiento también a ustedes y mi respeto siempre porque fueron una de las redes que siempre estaban buscando transparentar información, siempre fueron, fueron atacados por todo tipo de autoridades, así que el respeto y la libertad de prensa que ustedes defendieron con tanto ahínco. Felicidades y bendición para todo el